En mi tema ¿Cuánto cuesta un dólar hoy? Con todo el relajito, con todas las noticias Con todo eh, eh, La chercha de, del día Y con toda la compra y venta de, de los votos Y esa fiesta ¿Cuánto cuesta un dólar hoy? Si usted va a comprarlo Tiene que dar más de 53 pesos por un dólar Y... ...prácticamente, eso fue ayer... ...a la tasa oficial... ...52 con 38... ...pero usted va al banco y solamente le venden... ...500 dólares... Bueno. ...y a cómo... Así, ...así, en ese precio... ...pero usted va con esos 500 dólares? dólares al banco... ...y una casa de cambio de dólar... ...le puede dar... Eh, ...52 con 50... ...usted se gana la diferencia... ...en 500 dólares que le venden en el banco... ...que ya solamente están vendiendo 500... Pero usted va a esa casa a comprar el dólar y, y, no, y tiene que dar más de 53 pesos por dólar para poderlo adquirir. Y la mayoría de los comerciantes que adquieren materias primas y productos terminados que se usan en Navidad, ahora mismo tienen bueno. que buscar dólar porque hay que pagarlo efectivo. Es decir, que tendremos sí. Navidad a un costo quizá de 36 por dólar. Eso es lo que, de 56, perdón. Eso es lo que se vislumbra. Eso es lo que. Porque la tasa. La de, presión de, va a continuar sobre el dólar. De cálculo entonces del precio final que se pone. O con que se calculan sí. las importaciones. Sí. Eh, con unos márgenes. Sí. Y tomando en cuenta también que tenemos un déficit fiscal. Eh, bien terrible, cercano a los 11 mil millones no de dólares. Todos los déficits fiscales están todos completos. <risa> <risa> <risa> un, un déficit en la balanza comercial, me, mejor dicho, que eso es la palabra, un déficit en la balanza comercial en lo que es la compra y la venta, en lo que es importación y exportación. Esto trae como consecuencia incremento en los precios que va a perjudicar a toda la población que adquiere esos artículos. También hay un artículo que es de suma eh, eh, importancia, que es la gasolina, que son los combustibles, que se compran con dólares, obligatoriamente compra con dólares. Usted no lleva un saco de batata para comprar combustible en el mercado internacional. Usted tiene que llevar dólares. Y es efectivo también que se compra. ¿De con habichuelas? ¿Te pagamos eso? No, eso era antes. <ríe> no, nunca. Maduro, ni siquiera, cuando negoció ni la siquiera, deuda. Ni siquiera pudimos. Nunca, nunca. Ni siquiera. No, digo, saco no de No diga que llegaron siquiera. a llegar. ¿Y tú sabes, sabes qué intentó un comerciante? Comprar la bichuela en China, negra, Papu. y pasarla Papu. como producida en Dominicana. ¿sí? Sí. Sí. otro caso fraude. Es el precio de la gasolina, que yo no, quiero que me una ajo. En, en pantalla el, pues, pre, el precio de la gasolina. Pero eh, aquí. Miren, señores, esos son los países que tienen el precio de la gasolina más cara. Nosotros estamos eh, en el tercer país que tiene el precio de la gasolina más cara en toda América. Cerca de un eh, 1.5 dólares por litro. Wow. acuérdense que un galón tiene 3.78 litros. Y decir 3.78 cuando usted lo multiplica por 1.15 es eh, prácticamente decir 5 dólares. Es uno de los países de la gasolina más cara, terminada. Pudiéndose conseguir en el mercado a otro precio. Dólares. Pero veo dólares, que Uruguay está más alto, ¿no? 5 dólares en, en esa... los 5 dólares. El galón, galón, galón. El galón. Sí, galón. sí, Chile y Uruguay casi, están más caros. Casi, llegando a los 5 dólares. Sí, sí, de... es cierto. 200 eh. y pico de pesos. Vámonos entonces a otros países donde la gasolina es más barata. Estos son los países donde la gasolina es más cara. Más cara. Okay. Y hay otra reseña donde... Son latinoamericanos es... toditos. Ahí están ah, todos donde la gasolina es más barata. Venezuela ah, es el más barato. La ah, Venezuela. Sí, ah, bro. Sí. ¿Y, y así coge Israel para acá. Yo no sé qué es lo que Israel quiere. Ecuador y, Bol y, y Bolivia. Ustedes dicen. ¿No bueno, enemigos sí. del pueblo. No, no, no. no los primeros tres, primero tres producen no. petróleo. Usted tiene a Puerto Rico con una gasolina que está. Por debajo de .60 centavos, dólar, litros. Y usted se pregunta, pero ven acá y qué es lo que sí, pasa. Sí, pero un galón son 5 litros. Eh, eh, 3.78 litros. Bueno, pero ¿cuánto es eso en, eh, para ver cuánto Calcula. sale el galón allá y aquí? Vamos sí, a ver. A, Vamos a, hacer a, a, el... hay, no lo voy a buscar. Hay que calcularlo, eso es simple. Eso, Dime, Fulvio el dato. Eh, punto .60 el de la... eh, litros, eh, dólar litros. Uh -huh. Por punto .60. Ajá, Menos de 2 dólares, porque por, si por, por por ah, sí, es por 3.5, .78. Eso da 2.60. 2.26. 2.26 dólares. Cuando usted lo multiplica por, y por 53, sí. le da 120, 120 pesos. pesos el galón de gasolina en Puerto y aquí, Rico. Siempre okay. 20, 20, colaron. Uh -huh. Aquí tiene más de 100 pesos por encima. Y sí, sí. En Puerto Rico. Todo esto de gasolina. de vainas, gato de gatos de cajillos. Por bueno. eso. Vainas para choferes. Exactamente. Aquí la gasolina Intermediario, intermedio. intermediario. Y ya, muy cuál, cara. ¿Cuál es el objetivo? Eh, mi hijo me envía una foto de, de, de China, de, del ajo de China. Y el precio del ajo allá convertido a peso es eh, eh, como a 20 pesos, algo así. A 20 pesos. ¿Y aquí? El peso del ajo aquí, traído aquí, llega como a 38 pesos, traído aquí, esa libra y aquí ahora mismo el ajo está por encima de 200 pesos claro. ¿y quién es el que está importa hace mucho, mucho que sí, está por sí, encima de 200 pesos? Alguien... ¿Quién, ¿quién importa? Sí, el de su... el... desde el palacio amado desde el palacio a los suecos ¿De hay, a sí, a los... Ah, el oriénteme de esto, no lo quise decir. oriénteme ¿cómo ¿cómo que es? yo no sí, sé y hay alguien supuestamente del palacio que tiene un negocio que me que yo no sé ¿cuál es el importador de ajo del país? Palacio de Justicia sí, sí, me tiene la compañía de Constanza Ajo Constanza no sí. Y que pasa, más fácil pasan haitianos que ajo. Más fácil pasan 15 haitianos que 15, 10, que 15 sí. haitianos con un diente de ajo. Ya. Ya, pero no se rían no sé. Eso el no carajo. da risa. Eso no da risa. La realidad Anda es el Que con el da risa. van y que A la a la junta monetaria a, a hacerlo a no hacer la Eso Eso grave Eso no a a claro. es es el, el Eso Ah, no él es el único, que, el, un solo, un no, solo no, comprador. Son socios, es la misma cosa. Dios mío. Quitan y ponen el ministro, es la misma cosa. Lo cierto es que... Eso es negocio, el, eso es el, libre comercio. Sí. Viene, pero pero un guardia. funcionario no puede hacer <ríe> negocio con no, no el es, es el comerciante que la compra. Lo cierto es que con el relajo de la novela de los... No mucho, de los vale. rondones, de, de, de, de, de la contadera, de los votos, de la de la cosa ese trujado Trujá que llevaron y de las urnas que andan ahí pues Eso la situación industria. de nosotros financiera como país cada dominicano que tenga la suerte de tener trabajo, su poder adquisitivo de su moneda se ha disminuido cerca de un 30% en este, en este año que nosotros estamos, en este solo año ¿Cuándo? aunque el banco de reserva eh, digo, el banco central, no refleje que la inflación haya sido así pero para usted ir... al ¿De cuánto a la inflación, tú dices? No, no, no, que se ha devaluado, se ha disminuido, ah, se ya, ha disminuido ya. Eh, el poder adquisitivo de esa moneda, cerca de un 30%, punto 30% eh, eh, en lo que es el poder adquisitivo de adquirir bienes, bienes y servicios. De mañana.